Pregunta, respuesta ¿Cómo es una mujer productiva? ¿Cuál es la edad de la mujer productiva? ¿Qué es una mujer productiva? ¿Crees que la mujer es el eje de una sociedad? ¿La productividad tiene que ver con fertilidad? ¿Qué es lo que la mujer productiva hace diferente? ¿Te consideras mujer productiva? ¿Te consideras una mujer productiva? Todas estas son preguntas que me gustaría que te hicieras antes de darte mi percepción y antes de darte, digamos, lo que he estudiado acerca de la productividad y cómo hacer para ser una mujer productiva. Entonces, eh, me gustaría saber si, si tienes ya... Eh, tienes eh, anotadas las respuestas voy a esperar un momentico para que me escribas si tienes anotadas las, las respuestas qué respuestas tienes para, para ir eh, digamos integrándonos en esta en este en este programa y que sea más un programa eh, interactivo ¿sí?, o sea que porque me quiero leer te quiero leer esas, esas respuestas que me estás dando y por eso voy a esperar un momentico voy a volver a repetir las preguntas para las personas que están acabando de entrar porque veo que hay eh, veo que hay varias respuestas eh, pero eh, las voy a leer deme un segundito voy a leer estas estas respuestas ah bueno, no, ok, ya ya me están diciendo por acá que por favor eh, les conteste cuáles son las eh, les diga otra vez cuáles son esas preguntas listo, mira pregunta, toma lápiz y papel y contesta estas preguntas, ¿quieres que tu día te rinda más? la respuesta, sí o no ¿Cómo es una mujer productiva? ¿Qué es lo que tú piensas de que cómo es una mujer productiva? Eh, ¿Qué es una mujer productiva? ¿Crees que la mujer productiva es el eje de la sociedad? ¿Crees que eh, la productividad tiene que ver con la fertilidad? Es decir, una mujer de 54 años, que ya está en época de menopausia piensas que ya no es productiva mujeres esto es muy importante que ustedes contesten estas estas estas preguntas te consideras mujer ok eh, por acá, entonces, ya me están diciendo, si una mujer productiva es aquella que sabe eh, lo que quiere. Otra me contesta por acá, si una mujer productiva es la que eh, le rinde el tiempo. <risa> y esa es la buena pregunta que nos estamos haciendo hoy. Marimelda, una mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo. Entonces, eh, he notado que hay muchas mujeres que tienen problemas para enfocarse para prestar atención para no distraerse porque en este momento nosotras las mujeres que trabajamos desde el internet y que trabajamos desde la casa perdemos mucho el tiempo y no somos productivas mira una mujer productiva es una mujer que es útil una mujer productiva es una mujer que aprovecha el tiempo una mujer productiva es una mujer que se lucra que, tiene, que es lucrativa quiere decir que tiene ganancias que genera dinero la pregunta para nosotras las mujeres que también somos amas de casa se nos va el tiempo en actividades que nosotras pensamos que no son lucrativas porque tenemos un problema y es que no nos pagan dinero por los quehaceres de la casa, pero, ve, ahorita les voy a contar una historia, pero espérenme primero, yo, yo organizo este, este, este, digamos, este contexto que tenemos acá. Una mujer productiva es una mujer que es útil, una mujer productiva es una mujer que es provechosa. Usted vaya pensando... Vaya pensando, yo soy productiva, yo soy útil en mi casa, yo soy útil en el trabajo, yo soy útil en, en mi negocio, yo soy una persona útil, ¿sí o no? Eh, yo genero beneficios, la, la productividad tiene que ver con beneficios. Eh, yo soy una mujer que genera abundancia. Yo soy una mujer que soy fecunda, no fecunda desde el punto de vista de fertilidad, porque hay un problema a nivel de mentalidad y hay un problema a nivel, digamos, de, de pensamiento, y es que las mujeres que ya cumplen los 50 años, la edad de jubilación, los, los 55, los 57, piensan que ya no son productivas, y ese es un error. Porque antes al contrario, hoy que yo tengo 54 años, digo, wow, qué mujer tan productiva. Yo produzco desde que me levanto hasta que me acuesto. Tengo trucos, tengo tácticas, que obviamente en todos los días te voy a dar uno, dos técnicas, uno, dos trucos. Y vamos a ir haciéndonos preguntas, tenemos 45 días, acuérdense que este es un reto de 45 días donde nosotros vamos a trabajar todas esas problemas que tienen las mujeres cuando no son productivas. Entonces yo estaba, eh, primero mi cerebro tiene que saber qué es una mujer productiva una mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo esa puede ser una definición que me acabaron voy a escribir las que me están colocando por aquí por mensaje privado porque hay muchas personas que no están dentro del Facebook Live por las razones que sean entonces me escriben porque me están escuchando de acá de la radio y me están escribiendo por acá por perfecto sí, ya me, ya me di cuenta, aquí me están hablando, listo, perfecto, entonces yo voy a escribir lo que ustedes me van escribiendo, lo voy a escribir acá en el, en el Facebook Live, de lo que me van diciendo de qué es una mujer productiva, entonces, mujer productiva, mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo, es aquella que no aplaza las cosas, que no aplaza las cosas. ¡Ah! ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué más? A ver, cuéntenme, muchachas, ¿qué más? ¿Qué más? Una mujer productiva es aquella que gana dinero. ¡Eso! Una mujer productiva, una mujer productiva es aquella que gana dinero perfecto ¿qué más? a ver, ¿qué más? una mujer productiva es aquella que sabe lo que quiere, perfecto que sabe que sabe lo que quiere y no vuelve y juega, no pierde el tiempo entonces ¿cómo no perder el tiempo? si estas mujeres que están dando estas definiciones, no las estoy dando yo me las están dando ustedes ustedes me están escribiendo es aquella que no aplaza las cosas entonces yo pregunto ¿eres de los que está aplazando las cosas? entonces Tú tienes un problema con el tiempo o no sabes cómo organizar tu rutina diaria o no, no sabes cómo y te distraes muy fácilmente. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ese eh, digamos que esa es la primera, la primera parte de lo que es eh, la productividad. Vamos a, a mirar acá algo. Que por acá me están eh, eh, quiero leerles algo ¿cómo ser una mujer productiva? en este programa de radio en latino radio tv voy a discutir algunas razones por los por las que la mujer debe de ser productiva y es importante dado que la mujer es el eje de la sociedad entonces primera forma de pensar la mujer es el eje de la sociedad el carro es muy bonito pero no tiene eje el eje es el que el eje de un carro ustedes conocen un carro el eje de un carro es el que, el que direcciona y en donde se alina, alinean todas las cuatro llantas. Nosotros somos como ese, vuelve y juega la palabra, ese eje que organiza la familia, organiza el trabajo, y es la persona que se comunica con el papá, la mamá, los hijos. Ella es el núcleo. Es como también otra palabra para, para darles un ejemplo, el cauce de un río la mujer es el cauce del río, pongámosle que el hombre es el agua pero la mujer es el cauce del río, pongamos un ejemplo con un vaso, porque pues obviamente a mí me gusta poner ejemplos, Acuérdese que el cerebro entiende por ejemplos y un ejemplo es este vaso, digamos que el vaso es el hombre. La mujer es el agua que lo contiene. Perdón. El agua es el hombre, la mujer es el vaso que lo contiene. ¿Eh? Me gustó eso. Entonces, si, si, la, si la mujer es el vaso que contiene el agua y, la, y ese vaso tiene un roto y ese vaso no sabe cómo se le va el tiempo y el tiempo es su mejor activo, entonces esa mujer al final del día termina cansada, estresada, mal genio, frustrada, eh, angustiada, eh, se siente inútil. ¿Por qué? Porque ya dijimos, productividad es igual a lucro, fertilidad, beneficio, utilidad. Entonces, si usted en esas 24 horas que tuvo en el día, usted al final se siente inútil, al final se siente no lucrativa, se siente que no tuvo ningún beneficio y se siente además cansada, entonces usted se va a frustrar y usted le va a mandar mensajes a su cerebro y le va a decir, ya sabe qué usted no está sirviendo para nada, usted está perdiendo el tiempo y esa mujer se va a frustrar y esa mujer se va a sentir muy mal y esa mujer se va a sentir desvalorizada y esa mujer se va a ir sintiendo apacharrada, apacharrada, apacharrada en Colombia quiere decir que se va sintiendo sin fuerzas, se va sintiendo sin energía y ella en su mensaje a nivel neuronal, se está diciendo, usted ya no sirve para nada porque usted pierde mucho tiempo y en su tiempo ya no vale. Entonces, en primer lugar, la productividad tiene que ver con que la mujer se sienta útil. Puede ser que yo no esté generando dinero porque mi esposo es el que trabaja pero hay mujeres que no se sienten útiles así el esposo les traiga todo a la casa hay mujeres, yo las conozco yo a veces le digo a esta mujer que hago coaching con ellas una niña, y tengo un caso de Juanita esto es un caso de la vida real obviamente no estoy diciendo quién es Juanita llega y me dice, ay Marimel, ves que yo me siento tan inútil. Y yo no sé cómo, yo no sé, yo, yo, cómo, yo pierdo mucho tiempo. Y yo primero, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 28. Ok, tienes 28 años. ¿Y qué haces? No, eh, no, eh, estoy en mi casa, no, no trabajo. ¿Y por qué no trabajas? No, porque mi esposo. Tiene dinero y me mantiene. Ah, ok. Eh, y por qué no, me, entonces me dice, no, yo estoy estudiando inglés, mmm, pero yo siento que pierdo mucho tiempo, siento que, que no, soy, no estoy siendo útil, porque ella no trabaja, no genera dinero, entonces ella piensa que no está siendo lucrativa y que no está siendo útil útil, pero es una mala información que la niña tiene, porque yo le dije, vamos a ver qué le dije, ustedes quieren saber qué le dije, bueno, hoy necesito que me digan chisme, <risa> muchachas, acuérdense que estamos en la radio y tenemos una hora, entonces yo necesito que conversen conmigo y me digan chisme, chisme, ¿por qué? porque la niña, eh, yo le dije, ok, eh, Tú no te sientes útil ¿Qué haces en tu casa? Y me dice mm, Bueno, mi esposo tiene un bebé De, de, de cinco años Y yo, eh, a mí me lo llevan Y yo lo cuido ah, Pero ella no se siente útil Pero cuida a un bebé Ok pero eh, ¿cuánto pagas de renta? no, mi casa, la casa donde vivimos si pagara renta pero es de mi esposo, el, el, el dueño es mi esposo y si pagara renta eh, pagaría eh, 2.500 mil ¿Okay? quinientos dólares o sea que vives en una casa de 2.500 dólares y tú no pagas renta lo que pasa es que a veces tenemos que aprender a mirar las cosas y en resumidas cuentas esa mujer vive con un nivel de seis mil dólares valen sus gastos tiene carro del año tiene una vida pero ella me dice pero yo siento que estoy perdiendo el tiempo ¿cómo no perder el tiempo? claro, porque ella no está primero valorando que ella vive en una casa de 2500 mil quinientos dólares que tiene carro del año y que su presupuesto es de seis mil dólares, pero ella no los genera, se los genera el esposo. Entonces, a veces no vemos ese tipo de cosas y vemos es que está perdiendo el tiempo y no está perdiendo el tiempo porque está haciendo otras cosas que no le están generando dinero porque el dinero lo suple el otro, pero ella sí siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo no sentir que pierdo el tiempo, porque el problema aquí es que está sintiendo que pierde el tiempo. No sé si les queda claro esta parte. Entonces, ¿cómo no perder el tiempo? A nosotras las mujeres, en especial a las mujeres, nos gusta sentirnos útiles. La mujer le gusta sentirse. Fíjate que te estoy hablando de sentirse. Te estoy diciendo sentir voy a escribir aquí sentirse útil por eso es que para ella ella está perdiendo el tiempo ese es el problema que ella está sintiendo y nosotras las mujeres somos de muchas emociones entonces una forma de, eh, de perspectiva una forma de ver las cosas diferentes, entonces yo le dije, ok, tú sientes que estás perdiendo el tiempo, es porque no tienes que trabajar físicamente, pero en tu casa estás haciendo funciones de ama de casa, estás cuidando el, el niño de tu esposo, eh, por las razones que sean, estás haciendo, estás estudiando, ¿qué, qué quieres hacer? Tampoco sé. Muchachas, esto no es fácil esto no es fácil, entonces claro, ella todo, todo el tiempo que utiliza ella quisiera sentirse productiva, quisiera sentirse útil quisiera sentirse provechosa, beneficiosa, pero no lo puede ver entonces la, la forma como establecimos es, bueno, vamos a mirar Dentro de tu rutina diaria, que esos son los trucos que nosotros estamos dando, esta mujer no necesita generar ingresos porque todo está cubierto. Sin embargo, siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a organizar. Yo te voy a dar unas técnicas o te voy a dar unas tácticas para que sientas que no estás perdiendo el tiempo y que tú eres útil. Y ella tiene unos talentos. ¡Ay, no había mirado eso! Sí, a mí me gusta mucho pintar, a mí me gusta mucho eh, hacer eh, diseño gráfico, pero como no tiene necesidad de trabajar y de generar ingresos, entonces vamos a armar bloques para que tú trabajes con ese talento perfecto, ustedes sí pueden creer mujeres que nada más ese cambio de perspectiva esta mujer ya está haciendo diseños gráficos y está consiguiendo clientes para hacer esos diseños gráficos y está generando ingresos de ese talento que inicialmente ella no lo veía ni lo tenía y ya no siente que pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque, primero, se dio cuenta que tiene un talento y es que le gusta hacer los diseños gráficos. Ella le gusta, lo sabe y toda la vida me dice ella, desde que estaba pequeña, le gustaba dibujar. Y a ella siempre le decían como dibujas de bonito. Qué dibujos tan lindos, tú sabes, eh, tienes eso, pero ella no sabía qué ser un talento. Entonces, mujeres, miren, les doy un truco muy especial. Dentro de su rutina diaria, escojan un bloque. Píntenlo de color rosa y trabajen el talento, empiecen con eso, empiecen con eso, y verán que, ahora, otro truco, muchas acuérdense que les estoy dando truco, me gustaría que me, no sé si me están escribiendo, porque la verdad no, no estoy viendo, eh, en este momento dejé de mirar lo que me están escribiendo, me gustaría que me estén escribiendo, y me vayan anotando los trucos que les estoy dando, este programa de radio es para que ustedes eduquen este programa de radio es para que ustedes tengan eh, las técnicas efectivas para poner fin a esa sensación de que están perdiendo el tiempo, porque fíjese que con esta niña cambiamos el tiempo no es para que trabajen, porque yo puede ser que tengo que trabajar para tener el ritmo de vida de ella que tiene de 6 mil dólares al mes yo tendría que ir a trabajar en tres trabajos, por decir entonces mi tiempo estaría muy ocupado trabajando, pero como genero dinero, entonces no pienso que pierdo el tiempo en el caso de ella hay muchas personas hay muchas mujeres que tienen un nivel de vida alto pero que se sienten que están perdiendo el tiempo y que no son productivas ¿qué fue el cambio? ¿cuál fue el primer cambio que acabamos de hacer muchachas? ¿Cambió? ¿qué fue lo que hizo Juanita? a ver, yo les pregunto porque necesito que me contesten ¿qué fue lo que hizo Juanita? cambió su sentimiento de utilidad ya no piensa que pierde el tiempo ella ya no piensa que pierde el tiempo ¿por qué? porque empezó a activar sus talentos empezó, muchachas otra otra otra técnica efectiva que tengo, organicen el tiempo así ustedes estén dentro de sus casas eh, eh, por bloques. Es muy importante que ustedes organicen por bloques. Entonces, ella está organizando su bloque en talentos y para eso ella se puso a se compró un curso de cómo hacer diseño gráfico, eh, cómo utilizar las herramientas, y ella me dice, María Imelda, usted no sabe el cambio que yo ya hice, porque antes yo le decía, levántese a las 4 de la mañana, y me miraba como como que me, como que esta mujer, ¿cómo me va a hacer levantar a mí a las 4 de la mañana? ¿A qué me voy a levantar? Y yo, a que esté en el club de las 4 de la mañana de las mujeres, de, de la escuela cuántica mía, ella me decía, no, yo no me voy a a las cuatro de la mañana, ¿qué? Y ya se está levantando temprano. A veces no se levantan a las 4 de la mañana. Yo me levanto a las 4 de la mañana, pero yo ya tengo una un ritmo de vida, tengo un estilo de vida que yo lo hago y me levanto por la mañana. Y me levanto temprano. Entonces, vamos a, a ir escribiendo esas técnicas que te voy dando. Eh, organiza por bloques, ¿sí? Organiza un bloque para tu talento. ¿Cómo no perder el tiempo? Tú tienes un talento. Empieza a desarrollar más esa habilidad. Mírate un curso. Eh, asiste a una clase online. Ahora ya todo gracias a Dios se utiliza. Escúchate este programa. ¿Cómo no perder el tiempo? Entonces, empieza a educarte y empieza a cambiar tu percepción. Entonces, dijimos, vamos resumiendo. En primer lugar, productividad tiene que ver con que la mujer se sienta útil. Eso es muy importante que usted tenga en cuenta eso. Y la forma y la única forma de aprender realmente una habilidad es haciendo lo que tendrá que hacer en el mundo real. En segundo lugar, creo que la rutina diaria es clave. Mujeres, la rutina diaria es clave para no perder el tiempo. Otro tip que yo ya les di esta semana en el programa, eh, como hoy es el de radio, estoy dando un resumen de, de los tips, de los trucos, de las técnicas, de las tácticas que yo utilizo. Como estamos a principios del mes de, de septiembre, por favor, tengan un calendario, pero físico. La mente, el cerebro, necesita ver cosas físicas que se puedan tocar y que se puedan palpar. ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan esa parte esa parte física yo no puedo creer ah, no. Sí. qué raro yo donde estoy haciendo este video ay ah, latino radio <risa> sí. ya ya me vi muchacha entonces miren es muy importante que ustedes tengan el calendario físico yo sé que ahorita todo está digital yo sé que lo pueden hacer en digital también se los enseñé pero la mente requiere ver algo físico palpable y que puedan lo escribir con colores ¿sí? cuando ustedes toman el calendario del mes de septiembre lo visualizan y empiezan a escribir a enfocarse a poner una intención con atención. Esas son palabras claves, mujeres. Mire, ¿cómo no perder el tiempo? ¿Cómo, cómo no perder el tiempo y enfocarme con atención y una intención clara? Y definida, muchachas. Coja, tome. Coja, no porque coja en México es otra cosa. Tome un calendario físico y yo le hago una pregunta. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo no perder el tiempo? Tengo que definir qué quiero. Esa es la primera pregunta. Te pregunto qué quiero. En mi caso. Yo quiero en estos pro, en este próximo mes que son 30 días, ten, quiero escribir 30 páginas de mi siguiente libro que se llama Cómo ser productiva. ¿Usted qué quiere? En los próximos 30 días quiero eh, tener 30 ventas de libros de pdfs de cursos usted que quiere en los próximos 30 días quiero tener 30 seguidores usted que quiere en los próximos 30 días quiero eh, usted tiene que establecer metas Eso ya lo habíamos dicho Acuérdese, hoy es un, un, un, un día de puros trucos De puras técnicas, de puras tácticas Entonces, esta es la intención Al final del mes Yo tengo que tener 30 páginas escritas Tengo que tener 30 clientes Tengo que tener 30 seguidores Estoy hablando de una sola página al día, de un solo seguidor al día, de un solo cliente al día, de una sola, o sea. Ah, pero por aquí me dicen, pero Marimelda, acuérdese que yo no estoy trabajando y que yo, eh, mi marido me mantiene, mi amor, pero tú tienes un talento. Tu, a ti tu marido te mantiene entonces tú tienes un talento lo que pasa es que no te sientes útil y sientes que estás perdiendo el tiempo porque no estás activando tus talentos si me, si me hago entender entonces activa tu talento entonces ponte bueno, ¿qué quiero eh, en este mes de septiembre? Quiero activar mi talento. ¿Cuál es tu talento? Eh, vas, a, vas a ir escribiendo y vas a ir mirando. Luego, ese es al final. Luego empiezas, por ejemplo, ¿qué necesito yo para tener 30 páginas de libro escritas? Tengo que hacer unas actividades en la rutina diaria en el día a día y yo tengo que escribir exactamente cuáles son esas actividades y organizar por bloques la rutina para yo sentirme productiva y que voy con una dirección muchachas eso es tan importante mire yo en, en estos días estaba uh, haciendo una encuesta con mis clientas y con la gente con los que yo les, las mujeres que yo les hago el coaching, y me decían, Marimelda, usted la conocemos como la mujer del futuro, futuro. Y yo le decía, dime cuál es una de mis cualidades. Y me decían, la disciplina. Usted es una mujer muy disciplinada. ¿Cómo hace que usted no pierde el tiempo? Y, y, y esa es una cualidad que yo no sabía que la gente veía en mí. O sea, eh, la gente ve que yo soy una mujer productiva, es lo que el otro ve de mí, que soy muy disciplinada. ¿Y cómo hace usted para hacer tantas cosas? Bueno, primero, déjame decirte que no trabajo sola, yo tengo un equipo de trabajo, la escuela ha crecido, y que inclusive, muchachas, les voy a decir una cosa, yo creo que los coaching personalizados no los voy a poder dar, eh, a seguir haciendo mmm, como los estoy haciendo porque realmente quita mucho tiempo entonces estoy prefiriendo mejor hacer cursos eh, talleres online, grabarlos y venderlos ¿sí? darles todas las técnicas que como así en el programa de radio eh, ustedes con escuchar este programa y yo les cuento los casos de los coaching que hago privados pero honestamente no son muchos los coaching que voy a poder dar porque físicamente para organizar mi tiempo en este bloque como lo tengo así organizado yo no tengo sino 16 horas al día y no puedo dar honestamente más de 3 horas de coaching presencial porque el coaching presencial me quita mi tiempo entonces esa es otra técnica Marimelda ¿y cómo hago para liberar esas tres horas que, lo ten, que tengo que dar ese coaching presencial? pues automatizando tu sistema ¿y cómo automatizo? pues empezando a hacer cursos grabados ¿y cómo hago los cursos grabados? pues tienes que aprender unas habilidades ¿y cómo aprendo las habilidades? entonces ya estás empezando a sentir una mujer productiva porque estás organizando ya tu tiempo y lo pones por bloques. Otra muchachas, por favor, díganme si estoy hablando muy rápido, si ¿Sí están escribiendo lo que les estoy diciendo. Y el programa de radio ya se está por acabar, faltan 10 minutos, así que voy a hacer un resumen de lo que he hablado en este pequeño momento. Dice, ¿por qué la mujer? Entonces usted me va contestando, yo le voy haciendo preguntas y su mente va respondiendo. ¿Por qué la mujer debe ser productiva? Porque es el eje de la sociedad. Esa es la respuesta. O sea, si, si usted me está poniendo cuidado, esa fue la respuesta que debió haberme dado. En primer lugar, ¿productividad tiene que ver con qué? Para la mujer, con que se sienta útil. Una mujer es productiva si se siente útil. Si usted no se siente útil, se jodió la bicicleta y usted tiene un problema y usted siente que está perdiendo el tiempo. Si usted está pensando que está perdiendo el tiempo, es porque usted no se siente útil. Y usted no se siente útil porque tiene que cambiar su percepción y tiene que empezar a levantarse con un propósito. Ok, perfecto. En segundo lugar, dije, creo que la rutina diaria es clave. Y puede ser una forma divertida de dedicar las horas necesarias para usted empezar a desarrollar sus talentos. Hay personas que no van a estar de acuerdo con esto, obviamente, pero, eh, eh, mira, hay, una, hay unas investigaciones que se han hecho a nivel científico, eh, según investigaciones de. Sodexo han determinado que la presencia de la mujer en el entorno de trabajo aumenta la productividad, la presencia de la mamá en la casa hace que haya un hogar, la mujer es la que hace el hogar usted a veces se siente que no es productiva ¿sabe qué color les dije yo? que le colocaran a las actividades que son, por ejemplo, hacer comida, arreglar casa, limpiar, coloque bloque de compromisos, póngalo de rojo, que eso significa amor, para cambiarles a ustedes la percepción. Mujeres, nosotras, hacemos comida, arreglamos la casa, tendemos la cama, barremos, trapeamos y, a, y así nos sentimos inútil y así sentimos que estamos perdiendo el tiempo. No, es una percepción mujer. Entonces está comprobado científicamente que donde hay una mujer hay un hogar, donde hay una mujer hay aumenta la productividad en un 40% de la empresa, eh, el trabajo es más productivo y mejora el servicio al cliente cuando hay mujeres, nada más por el hecho de ser una bella y hermosa mujer, mujeres, y eso está científicamente comprobado. No la estoy aquí diciendo esto para que usted diga, ay, sí, qué chévere. No, no, no, no. Entonces, además, ese número aumenta en un 90% cuando se pone en práctica esa. Teoría. En conclusión y para terminar y seguir con esta guía para mujeres que quieren crear un proyecto productivo y una explicación con práctica es clave, la práctica es clave para dominar esta habilidad de ser productiva. En conclusión, ser productiva es una habilidad que se puede desarrollar. ¿Cómo no perder el tiempo organizando por bloques mis, mi día? Esa es una, una técnica, es un método que nosotros aquí en la Escuela Cuántica Mía lo, lo usamos, le ponemos colores y otro, otra, otra técnica, muchachas. Cuando vayan a trabajar, cuando vayan a estudiar, cierren todas las distracciones para que ustedes no se desenfoquen porque el cerebro, por naturaleza, es chismoso. Pero hoy no les puedo contar todo porque obviamente ya se acabó el tiempo y eh, esta rutina diaria obviamente es un reto hacerla cada día productiva. Por lo tanto, te di eh, varios trucos, te di varias técnicas, varios métodos y espero que eh, tengas claro que es una mujer productiva. Para cerrar, y te voy a leer lo que yo escribí de lo que es una mujer productiva. Una mujer productiva es aquella que tiene claro lo que desea. Asume la responsabilidad de sus acciones diarias realizando viajes cuánticos con los pies en la Tierra. No me podía faltar la palabra de viajes cuánticos porque yo soy la mujer del futuro, porque yo soy la capitana del tiempo y yo hago viajes al futuro y el primer viaje que hice al futuro fue en el día de septiembre primero, fui al futuro de septiembre 30 y visualicé que es. ¿Y cómo quiero que llegue el final del mes del día septiembre 30? Esos viajes cuánticos también los vamos a ir aprendiendo eh, en la medida en que vamos viniendo, pero es muy importante que sepas que esto es un viaje cuántico. Por favor, acuérdese, viaje cuántico, nosotros hacemos viajes cuánticos, no se le olvide esa palabra, Los pies en la tierra. Mujeres, no el día que yo entendí esto, viajes cuánticos con los pies en la tierra. Ay, así no pierdes el tiempo. ¿Cómo no perder el tiempo? Haciendo viajes. Mira, esa, esa es una. Te lo voy a poner así. ¿Cómo no perder el tiempo? ¿Cómo no perder el tiempo? haciendo viajes cuánticos con los pies en la tierra. ¡Bravo, bravo! Muy bien, Marimelda. Bueno, muchas gracias, mujeres. Las espero la próxima semana aquí en el programa de radio latinoradiotv.com. Eh, te reto a crear a la mujer del futuro Yo soy conocida como la mujer del futuro Yo soy conocida como la capitana del tiempo Porque sabe exactamente organizar su agenda Sabe sentirse útil y productiva durante el día, la semana el mes, el año y toda su vida bueno mujeres hermosas, las quiero mucho que estén muy bien, a las que estén viendo la grabación espero que coloquen los comentarios este um, taller también se coloca en YouTube y en YouTube también contesto todas sus inquietudes y todas sus eh, todas sus, sus preguntas, bueno que estén muy bien chao mujeres, bye chao Aquí en Latino Radio TV, bye. Estás pues escuchando Latino Radio TV. No te males.